Can hear the clock inside, a and talking, everything. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal uh, Estoy bastante, bastante emocionada Por volver a decirles Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal Y de grabar y de que puedan ver estos videos Estas, verdad? Ándale, ya estoy bien trabada El motivo de este video, amigos míos es para eh, decirles que los quiero mucho y los extraño bastante, pero ya estamos regresando de poquito en poquito, haciéndonos el tiempo para hacer videos y editarlos. Porque, ajá, somos una producción grande, grande, ¿ok? Y no nos damos abasto, ¿ok? No, como ya vieron en el video, en el video... Oh. Como ya vieron en el título de aquí abajito, hoy les voy a hablar acerca de mi TBR de septiembre que esperemos lo podamos lograr. El mes pasado, sin querer, leímos dos libros. No estaban planeados y los leímos, así que me di a la tarea y acepté el reto de hacerme un TBR porque, porque sí, porque ya nos quedan pocos meses para terminar el año y quiero leer los 20 que me había prometido o al menos hacer el intento de leer. La mayoría, ¿ok? Entonces les voy a mostrar algunos de los libros que posiblemente esperemos, confiemos en el dios de los libros que podamos leer. Y pues nada, acompáñenme. Ok amigos, aquí tengo una pila de libros que quiero leer, que están en, en, en pendiente, que llevan ahí un chorro de rato... También aquí de este lado tengo varios libros, del otro lado tengo otros varios libros que quiero leer y pues ninguno se ha podido leer. Y obviamente, como cualquier otro lector, quieres más libros en tu estante para leerlos en algún momento de la vida, ¿verdad? Entonces, el primero que sí o sí quiero leer porque ya le tengo ganas desde hace un montón de tiempo y decidí esperarme a iniciar como el mes de septiembre o más bien hacer este video para hacerlo así ya como oficial de que ese libro se va a leer es un libro muy esperado, está eh, basado, no basado, realmente es un libro de la vida real, de lo que pasó y es El Invencible Verano de Liliana que trata sobre eh, la repentina despedida por no poner otra palabra de Liliana, una chica de arquitectura a la cual eh, su exnovio la acosaba todo el tiempo no la dejaba como pues vivir su vida ya habían terminado y así y pues decide como pues sí, arrebatarle la vida y de ahí se encadena un montón de cosas eh, he escuchado fragmentos del libro donde quien narra o más bien escribe este libro es su hermana que fue un momento muy difícil para su vida que tuvieron que hacer muchísimas cosas y se les resultaba un poco difícil el poder seguir con su vida porque todo fue como tan repentino y aparte Liliana tenía muchos planes y hay fragmentos de un diario de Liliana y otras otras más cosas en las que nos podemos dar cuenta de que vivía violencia y muchas otras cosas entonces está súper interesante, la verdad ya le tenía un buen de ganas y ese es el libro que quiero leer en el mes de septiembre confiemos en que lo vamos a terminar y vamos a leer más libros cool el siguiente, amigos míos, y este es un libro que ya me habían prestado bueno, no me lo prestaron, realmente me lo regalaron, es un regalo de mi prometido eh, me dijo que está muy padre, igualmente está basado en hechos reales, solamente que está hecho eh, basado, o más bien lo pasaron toda esa historia en cómics Y um, hay más información sobre esta persona, entonces es el de From Hill, que está basado en Jack el Destripador, o sea no está basado, básicamente está hablando de su vida, de esa persona aquí. Resulta bastante interesante, es un, es un cómic. Uh -huh. Ahorita les voy a poner como pequeñas eh, partes del libro para que lo puedan ver de cómo está por dentro. La verdad está muy interesante, ya le tengo muchas ganas. Quizá como que a la par, cuando esté leyendo el otro libro, pueda leer estos como en momentos en los que no esté haciendo nada porque la verdad está como... o sea, es un cómic y siento que está muy fácil como de leerlo. Ay, si te habla la que lleva un chorro de rato ahí queriendo no lo y no lo lee. Entonces, ese es... Tuvimos unas pequeñas eh, uh, fallas técnicas, pero ya lo arreglamos, se llenó la memoria. Ok, ya por último, el siguiente o uno de los dos libros... No, yo creo que uno. De lo, del libro que quiero leer, porque ese sí lo quiero pasar para el próximo mes, que es octubre, eh, y quiero como, no sé, leer algo de suspenso o algo corto, es el de Enredados de Amor en Miami, es una historia corta que habla sobre una chava, creo, que está viviendo en, como en Estados Unidos, y se va de vacaciones por allá, y se empieza a enamorar, y cosas así como muy muy cool, o sea, la historia se ve cool. Y está súper cortito Y sí, es uno de los libros que posiblemente pueda leer en este mes de septiembre Y este, por acá tengo otro Pero ese sí lo planeo leer en otro momento La elegancia del erizo Que también ya le traía ganas desde ese tiempo Esos son los libros que planeo leer en septiembre Que crucemos los dedos Esperemos todo salga bien y podamos leer Espero que les haya gustado mucho este video Y comentenme en los comentarios qué libros van a leer, qué van a hacer en septiembre, qué planean hacer de contenido y así para yo también pasarme a ver sus videos y sus instagrams y pues nada, espero que les haya gustado mucho este video, nos vemos en el siguiente, bye! Everything.